Estrategia de trading institucional intradiario. Recordemos que el trading institucional, institucional son los precios donde seguimos la tendencia. ¿Listo? La mayor tendencia. Digamos estos dos impulsos son súper importantes nos encontramos ahorita en el oro recuerda que no solo operamos forex sino que también operamos el Nasdaq índices, es decir, índices sintéticos también eh, compramos y vendemos criptomonedas como el bitcoin el ethereum, etcétera listo, la estrategia simplemente sirve para leer los precios institucionales e encontrar el precio más cercano o eh, lograr operar en el precio más cercano al institucional, para poder aprovechar ese movimiento, en este caso a la baja. Entonces, vamos a hacerlo súper simple para poder hacer una estrategia intradiaria. Es súper, súper sencillo y obviamente te lo voy a explicar de la forma más simple posible para que sea entendible, ¿listo? Entonces, el precio sale de esta zona de un punto importante, de lo que es, le llaman acumulación. Aquí es una manipulación para mí, pues van de esquina a esquina. A eliminar a precios concretos para romperlo y luego ir bajando listo entonces sale de esta zona de aquí y realiza el impulso mayor y realiza otra vez un retroceso Voy a tratar de marcar de otro color y luego vuelve a realizar el impulso mayor para mí siempre es importante y es recomendable entender el contexto por lo menos semanal listo para este, ...esta estrategia que te estoy explicando en este momento, ¿listo? Entonces, entender que vamos en el impulso, retroceso, impulso... ...y que ahorita posiblemente viene un retroceso... ...para luego realizar de pronto otro impulso... ...seguir esa tendencia bajista hasta eliminar este punto de aquí. ¿Listo? Entonces, entendiendo eso, ya nos podemos ir a diario... ...y de ahí, dentro de estos impulsos podemos encontrar... ...una tendencia saludable o sana... Sí, es decir que, que tiene un volumen en el precio fíjate muy bien déjame irme a semanal para que me entiendas es súper sencillo el volumen en forex o en, o en el nasdaq o en cualquier otro par yo siempre recomiendo siempre recomiendo entonces leerlo por las velas por la fuerza de las velas con las que va al mercado. ¿Correcto? Esta fuerza que indica aquí. Bajista. Es el volumen. Con la fuerza por lo menos cuando arranca. Déjame acercarme. Cuando arranca en este punto. Esta vela da mucha información. Esta vela semanal. ¿Sí? Entonces entendiendo eso. Me arranco. Y empiezo a entender que ahí yo trabajaría dentro de ese impulso. Si yo me voy entonces a diario, tengo que encontrar que después de que sale de esta zona de manipulación, donde se realiza un fractal semanal, el precio empieza a caer en diario. Y las esmas van por encima. Aquí ya hace un impulso y retroceso en diario. Pero este retroceso en realidad es una manipulación de continuación de la tendencia. Normalmente se explica que es así. No lo explican así. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y no funciona así. Cambia el ritmo del mercado. Siempre hablo del ritmo del mercado. Siempre hablo de que tienes que identificar el ritmo del mercado. Recuerda que todas estas actualizaciones las recibes constantemente y recibes alertas de trading de alta probabilidad. Si así es parte de la mentoría. Cualquier cosa puedes dirigirte a trading institucional, oficial. En nuestra página web. Y ahí puedes contactar al equipo. ¿Listo? Entonces, ese paréntesis. O si quieres recibir más de cerca análisis gratuitos. Puedes dirigirte a Trading Institucional Oficial en Telegram. Que es el grupo totalmente gratuito. Entonces, impulso y retroceso. Pero en realidad es una manipulación. Y continúa. Fíjate que esta manipulación ya se extiende aún mucho más. Por muchos días. Cada vela es un día. Aquí es donde... Si aquí ganaste generalmente pasa esto si acá ganaste aquí generalmente pierdes porque no sabes identificar que ahí está pasando eso y eso es un error porque te da una desventaja en tu en tu trade listo por eso debes entender el general que es vuelvo y repito el impulso retroceso e impulso que se realiza Y dentro de cada impulso, ahí podemos encontrar la tendencia bajista del mercado en diario. Entonces, para operar diario, simplemente te vas a diario e ubicas esta zona de aquí. Esta zona de aquí. Y esta zona de aquí. Podemos ponerlo de color rojo. y de ahí ubicando esos dos donde se realiza el impulso semanal y ahí ya sabemos que saliendo después de esa zona después de que elimina este precio anterior pues realiza su retro su impulso su impulso en diario y ahí ya empezamos a ver cómo entrar listo porque aquí es donde se encuentran el day trading y el buen scalping no se encuentra aquí, no se encuentra aquí, no se encuentra aquí. Se encuentra aquí. Aquí. Aquí no se encuentra. Tampoco aquí, tampoco aquí, tampoco aquí. A menos de que sea a favor de la tendencia alcista. Mira las esmas. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí tampoco. ¿Ves? Entonces, ahorita está haciendo esto y ahorita va a empezar posiblemente a hacer esto. Con un poquito más hacia arriba, pero va a manipular. Entonces, aquí podemos ubicar zona. Mira la fecha. Recuerden la fecha en la que este video lo estás viendo. Y pues, obviamente que yo lo estoy grabando, ¿no? Mira ahí la fecha. Pausa el video y mira la fecha. Entonces, podemos poner este rango aquí. Y entender que todo esto es la zona roja de manipulación. Y luego de que salga de este precio de acá, de los $17,000. Empezar a ver si podemos trabajar la tendencia bajista. Que ahí vuelvo y digo, ahí es donde va a haber scalping. Si se cumple esta proyección, ¿no? Va a haber scalping. Eh, va a haber day trading en este impulso. Ahorita es un error empezar a trabajar aquí. Te puesto que acá estás... Mm, Perdiendo un montón, eso déjamelo ahí saber en un comentario, porque aquí no se entra, no se entra, simplemente míralo visualmente, es agresivo, no se entra. Aquí sí, listo, entonces es súper sencillo. Mira cómo identificamos rápidamente, voy a ir a semanal para repasar. No olvides suscribirte, como te das cuenta son análisis súper concretos y claros gracias a nuestra metodología. Entonces si quieres seguir recibiendo superinformación de alto valor, suscríbete ahí abajito y activa la campanita. Porque si no activas la campanita no te llega ninguna notificación. Entonces podemos ver que de pronto podría llegar hasta aquí para apoyarse, ahí hacer esto y luego empezar a hacer. El impulso donde aquí vamos a encontrar el day trading y el scalping bueno. ¿Listo? ¿Listo, traders? Súper sencillo, una estrategia de day trading súper sencilla. Recuerda, impulso, por si se te olvida, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Estamos trabajando los impulsos de la tendencia semanal. Ahí es donde vamos a buscar el day trading y vamos a poder ver el movimiento. ¿Listo? Un abrazo, dale like al video y nos vemos próximamente.